Santiago Fierce Enfócate a lograr tu sueño, Porque papá Dios sabe. Todas las veces que está madrugado. LF, los Condi Friends. Le prometí a mi una casa frente a la mar. Si lucha algún día a Si tú forma de montaña a la mía el mundo entero Y salgo para la calle a Ocealo humildemente oh, yo tengo que buscarlo Que Dios bendiga el que no apoyó mi trabajo Yo sé que le duele porque vengo de abajo. Y salgo para la calle a Ocealo humildemente yo tengo que buscarlo Que Dios bendiga el que no apoyó mi trabajo Yo sé que le duele porque vengo de abajo camino a lograr mi sueño, algo que yo anhelo desde pequeño y con los pies sobre la tierra y gracias a Dios por lo que tengo, tengo un sueño por lograr, mucha boca por callar y es que tú no te imaginas lo que me tocó pasar, todas las veces que caí, todas las que me levanté, pero yo sigo de pie orando y confiando, y tú sigues juzgando, yo sé que a ti te duele, me progresando. Camina por donde caminé, pasa por donde pasé, para que tú entiendas que se siente llegar al pero yo sigo aquí, luchando por mis sueños de no ver mi vieja, llorar de emociones Y salo pa' la calle a osearlo Humildemente yo tengo que buscarlo Que Dios bendiga el que no apoyó mi trabajo Yo sé que le duele porque vengo desde abajo Yo vengo desde cero, trabajando para lograr lo que yo quiero, para hacerle la casa mami, sacarla de ese agujero. Mi sueño lograrlo y viaja al mundo entero Pero todo es un proceso y yo no me desespero, bro Entiende que soy un guerrero Desde los nueve años una mente para hacer dinero Para todo lo que llegaron les juro que también puedo Y Dios no se equivoca, él sabe todo lo que yo quiero De la fila ser el primero, por eso me mantengo bajo cero Y gracias le doy a Dios que por esto salí del guero con lo que quiero, pa' yo no sé lo malo Decidí ser un rapero Decidí y ya lo ser un rapero tira, yo. Ya lo, con mi yo tengo que buscarlo apoyo mi trabajo, yo sé que le duele porque vengo desde abajo. Y salgo para la calle a voltearlo Humildemente yo tengo que buscarlo. Que Dios bendiga el que no apoyo mi trabajo. Yo sé que le duele porque vengo de, de, de no abajo. <risas> yeah. Nunca es tarde para lograr lo que te preocupa LF, los Condi fresh, mi vieja aurora. Yeah. <risa> produciendo la soa, Versos